Rico Rodríguez, exoperativo de la agencia. Hasta la fecha estaba desaparecido desde nuestra retirada de Medici. Responsable de deponer a seis jefes de Estado. La mano negra ya luchó contra él en san espíritu, asesinando a nuestro empleador, el presidente Salvador Mendoza. Lo combatimos en Medici, donde derrocó a Sebastiano di Ravelo. Aunque la agencia tuvo que ver, su supervisor Tom Sheldon... Nos consta que Rodríguez liberó Medici por motivos personales. Ya me hablaste antes de él, comandante Morales. Preparamos una prueba. ¿Podemos ir al grano, por favor? Claro, señor Espinosa. La información apunta a que es el hijo de Miguel Rodríguez. ¿Mi Miguel Rodríguez? ¿Mm -hmm. oh. ¿Y? Que está aquí, en Solís. Ahora. Esa es la superarma de mi padre El proyecto Iyapa Era un buen hombre, mi padre Un científico No me cuadra que construyera algo así Mi tío también era bueno Y terminaron muertos Muchas preguntas ¿eh? Consigamos respuestas No lo hagas solo Sé de gente que puede ayudar Mira, ya he hecho esto antes Esto es distinto Puedo con el mal tiempo No es solo mal tiempo, Rico ¡Si me escucharas un momento! Mira, hay muchas cosas que pueden salir mal Quiero que sean pocas Prepárate Cuando te conecte tendrás que encontrar a Espinosa rápido Responderá preguntas Destruiremos Iyapa El plan ¿Mm? Vale Buena suerte Ya puede, Spinoza, estar dispuesto a hablar. Comprobando comunicadores. Te oigo alto y claro. Voy a seguir tu progreso desde una distancia prudencial. Mm. Aquí hay... Aquí hay un muro. ¿Podrás pasar? Vale, ¿a dónde vamos ahora? ¿Ves esas luces al fondo del valle? Dirígete hacia ellas. Vaya pedazo de torre. Espinosa prometió que cambiaría el mundo, que terminaría con los tornados y los huracanes. Y casi todos le creen en Solís. A partir de hoy, el proyecto Iyapa dejará de suponer un problema, mira. Si es que funciona tu plan. Funcionará. Eh, hecho. Bueno, si sigues por esa tubería, te vas a topar de frente con la mano negra. No sería la primera vez. Voy para allá.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 Good No les ha hecho mucha gracia que Usmeara por aquí. Los Mano Negras son mercenarios muy bien entrenados y todos están a merced absoluta de Spinoza. Su propio ejército privado. Y uno bueno, además. <ríe> no lo suficiente. Estoy en el proyecto Yapa. Rico, hay una consola pasando la estructura. No sé cómo va... Me las apañaré. A utilizar este conducto para subir hasta allí. ¡Adiós! Entrado la consola. Conéctame y daré con el paradero de Espinosa. Ya estás dentro, mira. Listo. No te alejes de la consola o se perderá la conexión. A todas las ciudades el enemigo ha debido a la red. Te la intrusión por p todos los divis. Genial. M M M M M mierda. Conténlos. Daré con él lo antes posible. Eso intentan, señorita. mano negra estoy atravesando la seguridad espera unos segundos más y podrás moverte rico lo estoy buscando vale tómate tu tiempo Está en lo alto de... Dudo que haya sobrevivido hasta hoy. No es un hombre cualquiera, señor Espinosa. Sí. Es mejor asegurarse. Sí, señor Espinosa. Veamos el potencial del proyecto Iyapa. ¿Vale? Señor. Tardará un poco en alcanzar la potencia máxima. ¿Podrás entretenerlo hasta entonces? Comandante Morales, tenemos una amenaza. Activar las defensas de Iyapa y todas las torres de artillería. La mujer, con Rico en el aeropuerto, ¿es quien creo que es? Sí. Encárgate de ella. Será un placer. Mira. Vamos, Rico. Responde. Mira. Rico. Dios mío, estás vivo. Perdí tu señal. Sí, mi gancho se ha roto. El traje aéreo. El paracaídas. Y algunas costillas. Necesito reparación. Hay herramientas en el abismo. ¿Dónde estás? Un bosque nace. No sé. Te envío mis coordenadas. ¿Funciona? Recibido. Nos vemos pronto. Mierda. Sin el gancho siento como si me faltara un miembro. Tiene pinta de ser eso. Nunca había visto nada como Iyapa. Puede que Mira tenga razón. Mira. Estoy en el abismo. Aquí nadie debe tener miedo a las alturas. Espero que tú tampoco. No, pero suelo tener a mano un paracaídas. Mm. Joder ¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien? Sí, sí Un helicóptero de la mano negra Mala señal Sí que lo han desalojado rápido La mitad de la gente que vive aquí intenta huir de Espinosa y la mano negra Vaya pintas. ¿Agua? La mano negra ha blindado el pueblo. ¿Suelen hacerlo? Casi nunca. Habrán atacado su base meteorológica. ¿Herramientas? Gracias. No puedo destruir el proyecto y ya va solo. Eso creo. Lo que quiero decir es que tenías razón. ¿Una señal de socorro? Creía que ya no trabajabas para la agencia. Ayúdame con esto. ¿Y qué hacemos con Iyapa? Entre la ventisca y las torretas de artillería, no puedo acercarme. Yo tengo un par de ideas. Dime. Espera, escucha. De vuestras acciones inmediatas depende el futuro de esta comunidad. Soy la comandante Morales. He tolerado el abismo durante años. Para mantener el orden y la justicia en Solís, he permitido que sirviera como refugio para los criminales y los marginados. Pero anoche hubo un ataque terrorista en las instalaciones del proyecto IJAPA. El culpable tuvo como cómplice a una conspiradora de aquí. ¿Quién es esa? Gabriela. Mató a mi tío cuando yo era pequeña. ¿Sabe que colaboramos? Si Mira Morales no se entrega ahora mismo, tendré que iniciar una investigación exhaustiva. Registraremos cada casa. Identificaremos a cada ciudadano. Y cualquier transgresión será castigada con dureza. Tú. ¿Luis? ¿Dónde está Mira? ¿Dónde? Tengo que parar esto. ¡Gabriela! Déjalo ir, prima. Ahora... Al menos no eres cobarde. A tu padre le horrorizaría el monstruo en el que te has convertido. Traidores, ya hablaréis los dos de vuestra decepción en prisión. Subidla, a mi helicóptero. ¡Mira! ¡Arden! Hey! Creo que hemos iniciado una rebelión No teníamos por qué arrastrar a esta gente Los necesitamos para destruir el proyecto Iyapa Pues necesitarán más armas Eso es Hay una fábrica cerca de aquí, abandonada Casquillos vacíos Hace años fabricaban armas para la mano negra Echemos un vistazo Luis, ¿no? Organiza a esta gente Quien quiera luchar contra la mano negra luchará ¿Te unes, sargento? Sí, señor Mira, quiero comprobar que mi equipo funciona. Nos vemos en la fábrica. ¿Espero?